Hola. Hola. ¿Qué haces? Pinto. ¿Qué pintas? La pared. Ya, ya veo, pero ¿por qué? Me duele el color. ¿Te duele el color? Así está mejor. ¿Y qué quieres decir? ¿Con qué? Con eso, de que te duele el color. Pues eso. Que lo miro y me duele. Ya. Azul. ¿Qué? Azul clarito, me gusta. ¿Te gusta? <risa> no sé. O quizás rojo. Pero tendría que ser un rojo apagado, porque si es muy eléctrico, me voy a cansar enseguida me vuelvo loca. Pero un rojo así, burdeos... No sé. ¿Qué pasa? ¿Es por el rojo? No. ¿Prefieres el azul? No. ¿Y qué color te gustaría para Ninguno. la...? Ninguno. ¿Violeta o morado? Aunque en realidad yo todo lo veo. Mira, pido. sí. ¿Sí violeta o morado? No, sí que me pasa algo. Sabía que te pasaba algo. Ah, qué perspicaz que eres. No me jodas, ¿me vas a decir qué te pasa? Lo que me pasa es es que no sé lo que te pasa a ti. A mí no me pasa nada. Una mierda no te pasa nada. Llego a casa y te encuentro pintando la habitación de azul. Sin decirme nada, sin ni siquiera... ¿No te molesta que me haya puesto a pintar? No, no es por eso. Es por el azul. ¡Que le follen al azul! Sabía que no te gustaba el azul. Hace semanas que no me hablas, no me dices nada. Apenas me miras desde... ¿Desde qué? Nada. ¿Desde qué? Da igual. No, dilo. ¿Desde qué? Dilo. Ya lo sabes. Sí, sí lo sé. Pero quiero que me lo digas tú. ¿Desde qué? Dilo. Dilo. No tienes ni huevos para decirlo, ¿verdad? ¿Quieres que lo diga yo? ¿Quieres que lo diga yo? ¿Eh? No. Ya. ¿Quieres saber por qué no te hablo? No. Pues ahora te jodes si te lo digo. Oye... ¿Sabes por qué no te hablo? Mira... Porque no tengo nada que decirte. Ya. ¿Y sabes por qué no te miro? Porque no quiero ver los ojos de desprecio con los que me miras tú. No, yo no, no te miro con Sí, sí lo haces. No sé si lo haces queriendo porque quieres hacerme daño o porque crees que mereces hacerme daño. O simplemente lo haces así, sin más. Pero no quiero verlo. No lo necesito. No. ¿No qué? Que no es desprecio. Sí, sí lo es. No. Vale, no lo es. Entonces, ¿qué es? ¿Qué coño es lo que noto en mi espalda cuando me doy la vuelta? No lo sé. ¿No lo sabes? Pues me giré y noto mil piedras contra mí. ¿Eso qué es? Culpa. ¿Qué? Culpa. ¿Culpa? ¿Culpa de qué? Nunca me consultaste nada. ¿Qué? Que nunca me consultaste a mí, nada. ¿Qué tenía yo que consultarte? Tenía yo que pedirte a ti permiso si quería ponerme como una vaca. Y vomitar todas las mañanas. Y estar deprimida y triste. Y llorando sin saber por qué coño estoy llorando. Necesito tu permiso para eso. También era mío. ¿Qué? Que también era mi hijo, joder. Ya, tú pones la mierda y yo me la tengo que comer. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Lo siento, lo siento. Lleva razón, lleva razón. Lo siento, lo siento, lo siento, Joder. ¿Te gusto? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Joder, te he echado de menos. ¿Echabas de menos tocarme? Sí. ¿Acariciarme la barriga? Sí, eh, ¿Tú no tienes barriga? No, no tengo. Pongo mucho. Ah, espera, espera. ¡La hostia! ¿Qué? Eres increíble. ¿Qué pasa ahora? Después de todo, la hostia. Pero qué pasa, qué he dicho. Por lo menos antes lo disimulabas. ¿Qué quieres decir? Sabes perfectamente lo que quiero decir. No, no lo sé. Tú estás loca. ¿Sí lo estoy? Como una puta cabra. Pues no sé, tú me dirás cómo pudo pasar. Porque estas cosas no pasan así porque sí. Pues mira, a veces sí, pasan así porque sí. Pero esta vez no, ¿a qué no? Di, ¿lo hiciste? No pienso contestar a ¿Lo eso. ¿Lo hiciste? Vete a la mierda. Sí, anda, vete. ¿Y si lo hubiera hecho? ¿Lo hiciste? ¿Tú qué crees? Que sí. Entonces, ¿qué más da lo que diga yo? ¿Sabes por qué no me miras? ¿Por qué no quieres mirarme? Porque te da miedo. Te da miedo que si nos miramos el tiempo suficiente a los ojos, yo... yo descubra que tú no. Tú no me quieres. O igual lo que te da miedo es descubrirlo tú. ¿Que no te quiero? Sí. Pero yo sí te quiero. Sí, sí lo sé. Pero no. ¿Pero no? No de la misma forma. Bueno, eso no puede ser. Ya. Dos personas no se pueden querer de la misma manera. No todos seríamos iguales. No lo somos. No lo somos, no. Es imposible. Pero yo tampoco podría mirarte a los ojos si hubiera hecho lo que has hecho tú. En eso nos parecemos. ¿Te vas? Me voy. También era mío. Ya, ya lo has dicho. Varias veces. También era mío. Voy a repetirlo todas las veces que quiera. También era mío. ¿Sabes? Ese es el problema. Que solo era tuyo y no mío porque yo no lo quiero. No tienes derecho a tomar esa decisión tú sola. Pero si lo quisiera sería distinta, ¿verdad? Si yo lo quisiera y tú no, sería una valiente. Porque tengo todo el derecho a tenerlo. Porque es mío y tengo la última palabra. Pero no tengo derecho a no tenerlo. No tengo derecho a no quererlo, a no sentirlo, mío. ¿Entonces soy un puto monstruo? Pues mira, sí, soy un monstruo. No voy a tener hijos. No quiero tener hijos. La única razón que se me ocurre para tenerlos es por no estar sola. Y eso no es una razón.